Vale. ¿Cómo empiezo? Mi nombre es Ethan. Ethan Winters. Hace tres años desde lo que pasó en la hacienda de los Baker. Fui a buscar a mi esposa, que desapareció. Recibí un correo suyo. Me decía que la buscara. Y así es como acabé en medio de la nada, en Luisiana. Encontré a Mia, prisionera en un sótano a oscuras. Estaba aturdida. Me atacó como si fuera un animal rabioso. Luego averigüé que estaba infectada con una especie de hongo. Fui por toda la casa buscando un antídoto, una vacuna, lo que fuera. gente que vivía allí también estaba infectada. Lo que quedaba de ellos no era humano. La causa de la infección era un arma biológica en forma de niña. Se llamaba Evelyn. Me enfrenté a ellos y conseguí tratar a Mia con un suero. Entonces Chris Redfield y su tropa aparecieron. Y nos rescataron. Nada, guapísimo. Es, ¿Es suficiente? Guapísimo el resumen, ¿eh? Y guapísimo... No quiero seguir hablando de ello. Guapísimo el Resident Evil 7... Es agua pasada. Fue la leche. Y ahora estamos en el 8, en el VJ. Eh... Voy a hacer configuraciones que no me ha dejado opción de momento Y madre mía, esto pinta bien Ahora sí que sí Ya está esto bien colocado Bien, eh, bueno, bien puesto en cuanto a opciones gráficas, sonido y todo Bueno, sonido tendré que repasarlo ahora cuando se escuche un poquito Pero vamos a comenzar esta nueva partida eh, Y vamos a ello, le tengo muchísimas ganas El 7 me gustó mucho Ostras, solamente 3 niveles de dificultad pues entonces lo voy a dejar en normal. Es que creía que iba a haber cuatro niveles de dificultad y entonces me, iba a poner, me lo iba a poner en difícil. Pero claro, al haber tres solo, eh, igual normal. Igual, igual normal, sí. Ya veremos ahora qué tal se nos da, la puntería. ¿Esto qué es? Eh, la aldea tiempo, de la sombra. fue ¿no? con su madre coger vallas para su padre mientras él trabajaba. Pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío y los arbustos vacíos. Decidida a buscar vallas, la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago. Le dio la bienvenida y se mordió su ala. Niña, sacia tu sed, le dijo. La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces, el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada. niña, abrígate, le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Qué guapo, tío. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Entonces el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. Ten, niña, que aproveche. La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante, se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. Pero no, ¿no? El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría, pero elegante. Qué guapo, ¿no? La, la voz me encanta de la, de la actriz el de doblaje. te dimos y más cogiste, le bueno. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. También te digo que el cuento... Se durmió. El cuento, pa No había un cuento más tétrico, solo tiene seis meses Eso mismo La de la tienda dijo que era tradicional Un cuento local Además A Rose no le importa Porque no lo entiende Por suerte Sí. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente Bueno, bueno, bueno, relaja, eh No seas paranoico No es... No importa, lo siento pero no soy paranoico, solo prudente. Pues... Ten prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena. Ok. Me da mal rollo la chica esta desde, desde el 7, o sea, la recuerdo bien. Y con el resumen que nos han hecho, ha sido perfecto. Rose. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la culpo no, no, ni hace falta recordar nada, también te digo, ¿no? Vale, mirar ¿Has dicho algo? Nada, voy a acostarla. Pues... Eh, vaya cabeza, ¿no? Eh, por otra parte, sillón, habitáculo, ¿vale? ok cocina por ahí, ¿no? Se ve muy bien el juego, ¿no? De momento 60 FPS estable, madre mía, vaya botella, o sea, pero qué botellas más grandes, ¿no? ¿O soy yo? Igual soy yo. Cuando seas mayor, beberemos juntos ¿vale? <risa> Del tirón Vale ¿Qué dice? Está dormida, Está dormida ¿no? Eh, se ve todo muy bien, ¿eh? Sí, señor Vale, por aquí se puede abrir Sí, se puede abrir esto Ok, ok, ok, ok El control de momento es un poco Un poco raro Vale de momento, dos habitaciones solas, pero bastante amplias. ¿Te callas? Vale, ya está. Se ¿O, se ¿o te callas? Tu mamá. Ese libro es demasiado. O te callas o te suelto. Así soy yo, ¿eh? A ver... Nada, muy bonita la casa, ¿no? Muy bonita, sí, señor. Esta puerta es... Bueno, cuarto de baño. A tope. Bastante bien. A ver, ¿qué es esto? pastillas, claro, medicamento de mía pero por qué no sigue un régimen muy estricto de este el incidente normal, yo creo que tiene algo de esquizofrenia, habéis visto Es eh, como como que ha gritado, bueno, en fin, me ha, me ha rayado bastante, no sé si será por aquí ya está vale, pues sí, es por aquí ¿esto qué es? bueno, una foto así de dos niños madre mía pero ¿qué es este, este colero Ah, vale, duerme con nosotros. Vale, tiene sentido, también te digo. A ver, vamos a acostarla ya, Rose, Muy a dormir. Bien, cielo. Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. Ni tu madre tampoco. Eh, lo del cuento entiendo que tendrá muchísimo sentido. Yo por lo que sé del juego hay una señora gorda. Gorda no. Eh, enorme que intenta como atraparnos y todo el rollo. La ropa de Rose para... Mañana. Es muy mona, ¿eh? Muy mona, sí señor. Mira la tortuguita. ¿Me puedo agachar de alguna forma? No, no puedo. Un dado de estos... Interactúo con él. Tengo piernas. Me gusta. No me veo las piernas. Siempre me molaría verme las piernas y tal en los juegos. Pero bueno. Eh, de momento noto la sensibilidad muy, muy lenta. Oh, el portátil. 6 de febrero de 2021. me he vuelto a pelear con Mía. Le mencioné sin querer lo que pasó hace tres años... Y perdió los nervios. Hemos conseguido empezar una nueva vida en Europa y por fin podemos criar a Ross como este vídeo. Aún así, todavía me siento como si estuviera atrapado en el infierno de Luciana. ¿Vale? Sé que a mí no le gusta hablar de ello, pero ¿podemos realmente olvidarnos de todo lo que ha pasado y pretender que nunca ocurrió? Eso sería lo suyo, la verdad, amigo. No me acuerdo cómo se llama el colega este, el protagonista, la verdad. No deberíamos enfrentarnos a lo que pasó para poder vivir nuestras vidas con Ruth sin que esa sombra se cierne sobre nuestras cabezas constantemente. A ver si sacas el tema tú, colega, pues eh, mejor no sacarlo, ¿no? Mejor mm, olvidarlo, porque es que si lo siguen mencionando mm, se va a, a quedar permanente en la mente, ¿no? Es lo menos que podemos hacer por ella. Sé que Mía piensa igual. No habría perdido los nervios ni el hospital de esa manera si no le importase. Mm. A lo mejor es que le importa olvidarlo, ¿no? Y que se lo recuerde mmm, totalmente, pues tampoco es que sea muy positivo. También es verdad que ay, las cosas traumáticas, pues se supone que hay que hablar de ellas y tal. Pero bueno, también depende de la persona, ¿eh? <risa> y se ríe. Bueno, la noche de bodas. Eh, no conocemos nuestra cara, ¿no? Mira ahí tapadita. Y por aquí tenemos... A ver, ¿podemos ir para atrás? Ah, muy bien. Le doy a la A y, y va para adelante. Ok, bueno, ahí tan tranquilamente, lo del feto, un feto normal, ¿no? Y ahí está, la verdad que estos detalles están bien, ¿no? Mírala. Ojalá siempre estemos así de bien. Uy, uy, aquí va a pasar algo, eh, la madre va a morir, la madre se va a volver loca. Yo, yo opto porque la madre se vuelva loca. Aunque no tiene sentido, igual la secuestran o algo. Interactuar, ¿esto qué? El juguete, un mono, los monos, los monos, los monos. Ok, estupendo. ¿Qué más tenemos por aquí? experto en armas, manual de combate no y supervivencia si no es paranoia si alguien te persigue o sea, el Nota se ha puesto a estudiar todo sobre eh, todo sobre eso, ¿no? sobre manual de combate y demás Qué guay, vale, por aquí esta, esta foto me encanta, la verdad ¿eh? es muy fea, eh, me recordaba un poco al Minecraft, hablando del Minecraft, tengo ganas de que salga la 1.19 pero, eh, algo me dice que, que va a salir como una patata. Nombre, Rosemary Winter. ¿Vale? Esa es la niña. Altura, 62 centímetros, peso tal, pim pam, análisis, oído todo, buena salud. Ojo, resultados normales, eso es importante. A lo mejor la, la niña esta, eh, ¿te imaginas, tío? Una niña en plan, un bebé que nos persigan todo diabólico. Eso me daría bastante más miedo. Otras notas, los resultados de los test sobre patógenos, Mico micóticos eh, Serán proporcionados por la BCAA Hospital de Tal, ok, bueno, no tenemos nada de información, pero así a priori, como que está Como que está bien, ¿no? Que está está guay Y esto pues lo hemos leído todo, ¿no? Ok A ver, me he vuelto a pelear Sí, sí, sí, todo, ¿no? Solamente había, solamente había ese documento Y ya está ¿Vale? Yo voy a ir así tranquilito, ¿eh? explorando todo eh, Lo que sí que siento es como que es, o sea, como que tengo... Una, no sé ahora mismo cómo llamarlo, pero como que estoy muy metido en el, en el juego, ¿no? O sea, que la cámara está como demasiado puesto delante. No es como primera persona normal, sino que esto había más... ¡Oh! Esto eran los coleccionables, ¿no? Sí, sí, esto aquí Debería tirarlo algún día. <ríe> Mola, esto eran los coleccionables, si no me equivoco, del Resident Evil 7. Que el juego ese me moló un montón. Debo limpiar esto antes de que Rose aprenda. Sí, un poquillo. Hombre, estaría guay un detallito de polvo. Por ejemplo, ahora que aquí hay luz, ¿no? Pues estaría bien ver aquí partículas, ¿no? Como detalle. Creo que hubiese sido un buen punto. La explosión de gas de Dulbey es caso cerrado. El día 18, el comité completó su investigación sobre la fuga del gas tóxico en Dulbey. Luisiana, en 2017, se ha ojo él, que es más o menos actual, se ha concluido que el incidente fue provocado por un escape de gas natural, sí, sí, los cojones, el cual se había acumulado en los sedimentos que había bajo el lugar, claro que sí, Jack Baker, 57, y otros tres miembros de su familia murieron... Al ser expuestos al gas. Madre mía, cómo taparon las cosas. no Jack Baker era el, el viejo ese con la motosierra. ¿no? O sea, súper guapo, ¿eh? Se sospecha que Ethan Winter, ese soy yo, Ethan, es verdad, y su esposa se hallaban cerca en el momento de la fuga. Pero ambos permanecen en paradero, en paradero desconocido. El área ha sido confinada por las autoridades oficiales, quienes consideran que el lugar no será habitable hasta dentro de 10 años o más. Porque se vamos. Han olvidado ya de esto. Sí, hombre. ¿Habrán pasado cuántos años? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Tres años, no? Creo. Han pasado tres años, dijo Ethan. Así que... ¡Oh! Referencia al guardado del nivel Evil 4. ¿no? Es una gran mola de estas. Madre mía, se van a marear, ¿no? Vámonos para abajo. Vámonos para abajo. A ver qué tenemos por aquí. Más libros. Sude in mystery, todas cosas de misterio también Ok, A ver, wow, increíble, no hay nada. A ver, aquí aquí no se puede, ¿no? En fin, mira, esta es nuestra sombra. Lo que no sé es que no me acuerdo del nombre, un gato por ahí, la chica no por acá. Niña preciosa. Pues sí, tiene pinta, ¿eh? No se le han visto mucho los ojos porque a ver, al estar dormida complicado que se le vea los ojos, ¿no? Pero pero joder, tengo curiosidad. Esta me da un mal rollo que de repente se gire y esté como un, en plan china loca con un cuchillo de pescado eh, o algo así con la cara esta que pone esta de, de loca verás está bien durmiendo como como un bebé ¡Ja! mm, qué bien huele qué es oh, esas qué haces qué quema es chorba de legume. una ¿Qué dices? receta local vale, no suena muy bien todo eh? es autóctono ¿eh? mm a verduritas también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche Será mejor que no vivas Tienes que dejar de preocuparte Es que Encontrarte en Luisiana El embarazo Chris nos trae aquí Entrenamiento militar, todo muy rápido ¿Oh? No. Bueno, al menos estamos juntos Tú, yo, Rose Ahora todo va. A ir. ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó? Nah, este es sonto, ¿eh? No fue hace tanto tiempo. Es que no entiendo por qué estás tan... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cojones, tío? Mía. Al suelo. Y a esta le da igual. Mía. Pero bueno... Mía, no te enfades, ¿eh? O, o están... Mía, ¿se puede autocurar? No, el vino no, el vino no. Pagarás, pagaréis por lo que habéis oh, hecho. Dios. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Este quién es? Un trajeado. Chris. ¿Este es Chris? Lo siento, No. ¿Qué dice, qué dice, qué dice, qué dice? Bueno. ¿Qué? ¿Gente por la derecha, por la izquierda? Pero... A ver, se supone que el nota este ¿Qué es esto? Ah, vale, creía que terminaba no, pero, pero no Me queda con tus ojos ¡Ojo! Que se iban claro, se a la niña dejado. también Rose? ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor Lleváoslo ¡He dicho que no la toques! Ethan, no bueno, pero pero llévate una rebequita al menos Que por la noche refrescas de él. Tenemos mano, por cierto Encargado de él, pero no matarnos No nos van a matar, ¿no? Si no, nos habrían matado antes eh, ¿Qué sentido tiene esto? ¿Es importante la niña? Entiendo que sí, pero. ¿Qué pasa con la. con la madre, tío? Doctora. Hola, señor Winters. Tengo los resultados de su hija y me gustaría hablar de ellos. ¿Qué tal les viene el jueves a las 4? De acuerdo. Uf, a las 4 después de comer. Me voy a quedar sopa, ¿eh? ¿Qué quiere vernos? Vamos. Ten fe, ¿vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Te lo repito, Rose no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, mira. Todo saldrá bien. Confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que le preocupa? Nosotros, Ethan. Tú y yo. No eres capaz. Mía, ¿De qué estás hablando? Cállate, coño y deja hablar. Deja vas hablar. Háblame. Pero si te estaba hablando, no la cortes Joder, Trabajo, estupendo Tengo que cogerlo. Pero tú eres tonto Apágalo un minuto Y luego lo llamas al trabajo, tío, ¿eres tonto? No, no, no, aquí, y bueno luego Las relaciones de pareja Es mona, es mona Que, vamos a ver ¿Dónde cojones estamos ahora? En la nieve ¿Nos llamará de nuevo el trabajo? Entiendo que no, ¿no? Porque nuestro trabajo, que era? Eh.. ¡Ostras! tú! Dios. Le falta un poquito de brillo la nieve, ¿no? ¿Cuál es la ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Rethel Y Rose. Este es gilipollas, eh. Este es gilipollas, tiene unas manos un poco viejas, ¿no? Ostras, o puede ser un detalle de ¿Qué echarse el líquido eh, ¿qué, qué, ¿Qué cojones? Pues, coño, mmm, vamos a ver, ibas el furgón, te iban a llevar a algún sitio Y el furgón, pues, ha descarrilado, bueno, no sé si descarrilado es la palabra porque no sé si había camino directamente Pero eh, tú ya me entiendes, ¿no? O sea, Izan... Eh, Eres imbécil, ¿no? Como siempre, mira, aquí me puedo agachar. Eh, ¿Podemos entrar por aquí? No. Vale, pues, ¿el móvil te lo llevas? Mejor no, ¿no? Nos pueden localizar, entiendo, es inútil. Tú sí que eres inútil, amigo. ¿Y esto qué es? Objetivo de la misión. Eliminar al objetivo y recuperar el cuerpo. Eliminar al objetivo y recuperar el cuerpo. Poner a salvo a Ethan y Rosemary Winter. O sea, eliminar al objetivo, entiendo que es eliminar a la madre. Es que ya se me han olvidado los nombres. Eh, olvidar a la madre y recuperar el cuerpo. ¿Recuperar el cuerpo de quién? ¿De la madre o de...? Entiendo que sí, ¿no? De la madre, ¿no? Transportar a los Winter a la zona C para el reconocimiento. Necesitamos al menos dos agentes para el transporte, ¿vale? Este es uno de los agentes, ¿dónde está el otro? Aquí vemos a un agente. Necesitamos dos mínimos. Eh, bueno, el otro estaría, estaría conduciendo, ¿no? ¿Hola? Bueno, pues no lo vemos. No, no podemos ver... A ver, ¿qué pone aquí? JrXXXVI. Ok. Pues hubiese molado, ¿no? Un detallito de que se viese al otro por ahí por la ventana, ¿no? La verdad. Ya que dice dos agentes... O eso... O que la ventana estuviera rota y no se viera al otro agente y nos lo encontremos ahorcado o yo qué sé. Muerto en plan chungo, ¿no? Como digo, creo que la cámara está muy, muy cerca. O sea, como que tiene demasiado zoom, ¿no? Es que no me sale la palabra exacta que busco. Pero, pero ojo, ¿no? A ver, ¿aquí tenemos huellas o soy yo? Entiendo que sí un poquito, ¿no? No sé, una mierda. Bueno, normal. Es de noche, aunque tenemos una especie de interna. Y de momento tenemos frío. Y estamos en una especie de... bosque hombre, también te digo que... Silencio, que estoy hablando yo. Eh, también te digo que... A ver, normal que, re... que se volcara el... El afurgo, ¿no? ¿Vale? ¿Tutorial de agacharse? Vámonos. C, agacharse, levantarse. ¿Vale? sí ya te has hecho pupita. Si es que eres muy torpe, amigo. Vale, eh, estar agachado. Vale, sí, sí. Lo sé. Ok, maderita. Buenas piedras. Eh hombre lobo. Porque ha un hombre lobo, tú. ¡Ay, ay! ¿Qué, qué es esto tú? ¿Un cuervo? Un cuervo ahogado, tú Ah, ahogado, ahorcado, bueno, unos cuantos, ¿no? No sé, será Será una especie de ritual ¡Ay! Madre de mía, qué escandaloso Me ha asustado, ¿eh? me ha asustado un poquito Y aquí hay muchos más cuervos No veo una mierda Tampoco puedo correr mucho, ¿no? Creo que por la derecha había también otro camino. Pero bueno, entiendo que ahora mismo... ¡Ay! Era un hombre lobo. Llámame loco, pero... Era un hombre lobo. Vamos a seguirle, ¿no? Porque tiene lógica. Un caminito. Bueno, sobre el puente. No sé, una mierda, ¿eh? Madre mía, cómo está la noche. Ni estrellas ni nada. Mira que no hay luces. ¿Por aquí podemos subir? Entiendo que no... Pero por la puerta abierta. No tengo arma y no me gusta el no tener arma. ¡Uh! Buen cepillo de dientes, ¿no? Vale. Como sea una pistola me enfado. Porque no tendría puto sentido, ¿no? Así de repente, eh, bueno, no hay nada, ¿no? Estos botecitos me recuerdan al Devil Within. Eh, qué pedazo de juego el Devil Within. Eh, tanto el 1 como el 2. Me encantó. Sobre todo el 1 me gustó incluso más, diría, ¿no? Al menos lo recuerdo con más cariño. De hecho, me acuerdo más de ese que del, del 2. Bueno, no hay, no hay agua o líquido. ¡Ostras! Vale, creo que sé dónde estamos. Estamos en la parte esta del trailer. Aquí hay un señor que se ha levantado. Eh... Mierda. Podemos hacer ruido también con él Con lo que estamos Bueno, hay sangre El hombre lobo a lo mejor ha entrado por aquí y se lo ha comido No lo sé Bueno Un zorro por ahí El plátano este Mala pinta, ¿eh? Pero bueno, como diría mi madre Eso se pela y, y por dentro Está bien, ¿no? Típico, típica cosa de madre. A ver, ¿esto qué es? Eh, igual que las vitaminas. A ver cómo puedo girarlo. Así, ah, vale. ¡Madre mía! ¿Quién es esta virgen? Vale, y por detrás, bueno, no tenemos nada, ¿no? Cerrar y tal. Bueno, este, ju este juego. Bueno, se rompe todo, colega. ¿Estoy gordo qué pasa? Eh, hombre, el, arma el armario hacia Narnia, ¿no? ¿Una ratilla? Bueno, te asusta con una ratilla, amigo Ok, un buen paraguas Yo usaría el paraguas ahora mismo, ¿eh? O sea, yo pillaría el paraguas No me quiero dar la vuelta, la verdad estoy un poco acojonado ah. Bueno, pues me voy, ¿no? Me voy, me voy Esta planta no se puede pillar, ¿no? No es medicinal yo me pillaría un melocotón, ¿eh? La verdad Ay, el zorro Me ha asustado con el zorro, tú ¿Qué pasa aquí? Pero bueno Pero bueno ¡Aparta! Ah, que me puedo agachar O sea, tumbar O ya te podías haber tumbado En, en lo del alambre Sí, la sangre del suelo, amigo Vale a ver los FPS que, no, que están cayendo De momento los FPS van bastante estables Bastante finos eh, Lo cual me alegra O sea, ¿qué, ¿qué ha pasado? Que ha venido un señor por aquí, un hombre lobo De eso como yo estoy, le estoy llamando ahora mismo Y ha roto esta parte Porque yo vengo de aquí Con lo cual, eh, bueno única, Único camino a seguir será este Se ve ya un poquito mejor, ¿eh? Pasa la noche W saltar me gusta ese control Muy automático, ¿no? Venga, subimos Ahí está Ok, ok ¿Y qué tenemos aquí? Verás, aquí vamos a ver la aldea Bueno, chaval El colegio de Hogwarts Colegio de magia y hechicería ¿Potter? ¿Eres tú, Potter? Bueno, no está mal, ¿no? Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. No me sale muy bien, ¿no? La, la banda sonora de, de, de Harry Potter, la verdad. Tú, tú, tú, tú, tú. <coughs> en fin, a ver. Eh, bien, bien, bien, bien, bien, bien. No ha sido tan no ha sido tan inútil, bueno, un caballo, ¿no? Durmiendo. Eh, no ha sido tan inútil como pensaba, ¿y ¿eh? Buen trabajo. Madre mía, el, eh, el caballete Mal asunto Tenemos ahí luces en el interior Una puerta abierta eh, Bueno, vamos a investigar de momento Esto entiendo que no se puede Sí se puede abrir Vale, tenemos diferentes zonas Por aquí, ¿qué pasa? ¿Hay gallinas o algo? ¿Qué tenemos aquí? Gatos bueno, de momento no tenemos nada, está nevando, ok, ajo para espantar a los hombres lobos. No era más bien a los no, no hay nadie. Bueno, de momento parece que no. Pero el ajo no se utilizaba. Uh, esto tiene una, una cerradura. También te digo que poner una cerradura no pega aquí nada, sobre todo este tipo de cerradura, que sí, que no pega este tipo de cerradura ahí. Eh, con que. Eh. Ojo en ¿eh? comida recién hecha, ¿no? Porque esto está caliente. No tiene muy buena, muy buena pinta Para mí al menos Bueno, ok Pero si está caliente es por algo, ¿no? Otro... ¡Oh! Otro cuadro... ¿Vale? Tendrán culto a... Una especie de virgen así, ¿no? O algo Vale, estos... ¡Ah! Muy bien Vamos a observar... ¡Oye! Ese caballo, ¿por qué no me lo dejas ahí? Bueno, pues nada En fin No sé, no sé ni siquiera hacia dónde ir Vamos a ir por aquí Y vamos a ver qué tenemos O sea, esto es una especie de cuadra Pero no puede ser cuadra O sea, aquí habría cerdos, gallinas o algo así Tenemos aquí una especie de puente Y con este color característico Necesito algún tipo de objeto Una manivela ¿Para qué? Para sacar algo del pozo eh, No entrar El juego se ve bastante bien, ¿no? Y da la sensación uf, Ambiente, ambiente, ambientillo Por aquí se... Eh, ¿Y eso? O sea, se tendrá que subir de ahí de alguna manera Aunque yo siendo el protagonista A ver esto... ¿Se puede entrar? O sea, se puede abrir ¿Vale? Me imaginaba un váter Pero no hay nada En fin, lo voy a dejar, bueno Lo voy a cerrar porque ya le he dado Y ahora, ¿qué hago? <risa> Iría yo por la parte de arriba Yo puedo saltar ¡Uy! Ah, el espacio es para cubrirte, ¿no? fija las manos Vale, diría que la mano izquierda Era como más vieja o algo así Pero de las curas o algo, de los potengues Que se echaba, pero no Eh... Ok, bueno, pues vamos a ir por aquí El camino principal Cuervitos, estupendo Por ahí tenemos otra zona quizás Vale, tenemos aquí una especie de cerradura No pasar, bueno, vale, ok Pues de momento le haremos caso Tendremos que encontrar aquí algo Tenemos la M, que es el mapa mm, Curioso que tengamos ya el mapa directamente Casco viejo oeste la verdad que hubiese molado haber encontrado el mapa por nuestra cuenta en alguna casa. Personalmente eh, hubiese molado bastante, ¿no? Obviamente en una casa que no se pudiera saltar para que nadie se lo perdiera y todo el rollo, pero ya me entendéis. Eh, vale, cuidado que por aquí puede estar lo del caballo, ¿no? Porque era por ese camino, ¿no? No lo sé, pero bueno. Vamos a seguir investigando. Madre mía, chaval! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Qué hace esto aquí? Una cuna con un mono ¡Ojo! El mono El mono de la niña No tiene mucho sentido eso ¿Esto qué es? A ver ¿Habrá algo? ¿Algún utensilio? ¿Una tubería? ¿La arreglamos o okay? qué? <risa> Va a ser que no A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a seguir investigando Ladrillos por aquí La casa está un poco hecha mierda La verdad Las cosas como son ¿Esto qué es? Por cierto Esto está en... No sé en qué idioma está eso Pero bueno Vale, por aquí se puede ir también Parece que sí Vale Otro cagadero Ah, y esto está cerrado tú ¿Y cómo lo abrimos? Si no tiene cerradura esto, ¿no? Curioso Y habrá, o sea, ¿saldrá ahora el mapa? No, no sale el mapa, por lo tanto Entiendo que no tiene nada que ver Y tenemos como diferentes alturas Fijaos el mapa que tenemos aquí 1F Con la T y con la G ¿Cómo? Ah, fijaos Estamos en la 1F 2F, 3F B1 Ojo, ¿eh? Ojo Que tenemos diferentes alturas Qué guapo, ¿no? Vale Vamos a seguir investigando esta zona Vale Vamos a terminar de investigar esta otra Porque yo vengo de aquí ¿Vale? Esa parte está cortada Estupendo no, no creo que haya nada aquí, ¿no? O sea... Hombre, un poquito más de, de alcohol. Pero bueno, ya está. Vuelcan mucho lo, los vehículos, ¿no? Vuelcan bastante, en fin. Vamos a continuar. Vamos ahora por este camino que no... Que es el último que queda. Con, bueno, cabras, ¿no? Cabezas. Esto parece que está más o menos ahí, ahí ¿eh? Tirando. ¿Qué, qué es esto? Esto un, un otro automóvil, amigo. Pero esto otro es mucho más. ¿Sabéis? Da mal, da mal rollito, la verdad, las cosas como son. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Cementerio, taller, foro de ceremonias. El taller está a la derecha y el taller y el sitio de ceremonias, pues por la izquierda, ¿no? Que de momento, pues, tendremos que pegar un rodeo. Me estoy muriendo de frío. se escucha una musiquilla también maíz, ok bueno, pues vamos a ir pasando no de momento, tranquilamente vale, tenemos ahí una puerta que parece importante aquí, otra con otro candado esto que es, ay cojones me ha asustado yo solo, esto que es cerrado debido a la desaparición del inquilino vale vale, pues a ver yo personalmente entraría aquí de hecho podría trepar y, y me quedaría ahí eh, La puerta esa se ha abierto sola, me lo parece una gallina ¿Se ¿Le podrá matar la gallina? Otra Otra cerradura Y esta puerta tiene pinta de ser importante, ¿no? además tenemos una escalera para ir a, a las alturas Vale, a ver la puerta esta hmm. ¿Hola? Hola esto se podrá romper. No sé si tendremos un cuchillo. Vale. Antes lo digo. Pues. Ok. Atacar. Rompemos. Medicamento. Ok. Mira. Me gusta. Vale. Staff. Inventario. Y aquí lo tenemos. Y con esto pues lo podemos... Vale. ¿Cómo, cómo se movía? Así tal. Aceptar. Shift. Ah, Mira. Vale, y si selecciono este y le doy al shift, puedo hacer así, ¿vale? Muy cómodo, muy cómodo, sí, me gusta. Agrupar Alt Vale, está guay. De momento, bien. Bien el tutorial, ¿no? Vale, y aquí qué pasa, se va a romper el techo. Tiene que haber alguien por aquí. Vale, no nos podemos ahí a mirar esto. No sé si es en plan escape. Vale, creo que aquí sí se viene lo del tráiler, creo yo. ¿eh? <risa> oh, ah, ah, ¡Tranquilo! Hostia puta, Tranquilo. qué susto, colega. Mira que me esperaba un susto. ¿Quién te envía? Nadie. Hubo un accidente en la carretera. ¿Tenía una escopeta? Tiene una pasa? escopeta. Tiene una escopeta, pero el sonido no ha sido muy contundente, oh, ¿no? ¿De ¿no? quién? ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? Dime que tienes un arma. No, Un cuchillo. Toma. Toma. ¿Qué hay ahí fuera? ¿Qué hace, loco? ¿Me escucha? ¡Oh, mierda! Oh, bueno! Ese se ha ido al piso superior directamente. A ver, ¿te vas a quedar aquí, amigo, mirando? Pregunto. ¡Ay! Eh. Ay. Buenos días. que rápido ha bajado, ¿no? Un cadáver. ¿Este es el mismo de antes o no? Muchos más. Sí, hay varios más, ¿eh? F interactuar. Bueno, tenemos la pistolita. Vale, ti, ti, ti, ti. Ok, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Tenemos, bueno, pues mucha gente aquí, ¿no? Todos los del pueblo, entiendo. ¿Vale? ¿Qué coño está pasando aquí? Eh, ¿Le disparamos? Yo no preguntaría, ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno, la mano, la mano. ¡Qué malo! Oye. Igual mejor huir Bueno, estás acostumbrado ya, ¿no? Oh, asque, asque, A ver, yo... Atrás No tengo auto apuntado. Recarga rápido no me jodas. Espacio para moquear. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Aguanta mucho, ¿no? Me cago en su prima, chaval. Me he gastado todo. ¿eh? Tenemos el cuchillo. Te pincho, ¿eh? Eh. Me ponen muy nervioso con los movimientos y tal, ¿eh? Vale, tenemos el 1 también, con el 2, tal, ¿vale? ¿Cuatro balas? De, eh, ¿Cuánto he gastado? Eh, creía que iba a poder huir, pero entiendo que con el cuchillo podré también romperlo, ¿no? ¿Foto de familia? ¿Cómo? Una foto de mía, es verdad, mía, con Rose. Está bien que el juego me lo recuerde de vez en cuando. Eh, vale, pero no podemos... Ah, vale, había que mantener, bueno, que no se puede, claro, porque el candado está por el otro lado, ¿no? Vale, ¿esto se puede romper o algo? No, ¿no? Ok, había había, había dos, dos notas, eh, estoy un poco acojonado, no sé si esto, ¿esto qué es? Fluido químico, ok, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Con la, con la E crear objetos, vale, puedo crear esto con hierba y fluido químico y balas con eh, pólvora ¿esto es pólvora, tío? parece como... ah, sí, sí es pólvora, no lo veía bien, y chatarra vale objetos claves, tesoros y tal estupendo, estupendo, estupendo estupendito, vale, aquí tenemos algo no, pero aquí sí, ya tenemos ya tenemos hierba, con lo cual ya podríamos crear un medicamento, vamos a seguir el tutorial hecho un logro desbloqueado, no sé si lo veréis Pero bueno eh, Bueno, tomate, sí señor Vámonos de aquí Vale, yo de, mo de momento Voy a ir a cuchillo ¿eh? Yo de momento voy a ir a cuchillo Yo no sé si estoy haciendo bien en volver a entrar Pero bueno eh, Me cago en tu prima, colega Vale, ojo, ¿esto qué es? Ojo, cortacadenas Cortacadena cadena súper importante, ¿no? Pues menos mal que he querido volver a entrar. Porque si no... O sea, no tiene mucha lógica el querer volver a entrar. Digo yo. A lo mejor es que tampoco se puede ir a otro sitio. Exacto, ¿no? No se puede ir por otro sitio. ¿Esto qué es? Nada. Por aquí no se puede ir. Y por aquí, bueno, pues... Tampoco hay nada, ¿no? Vale, vale, vale, pues... Era obligatorio. Corta cadenas, vale, Afe aceptar Y, boom Estupendo Aquí un pequeño cauce Y Se podrá ir por aquí, entiendo Hombre, ahogarme, yo creo que no me voy a ahogar A ver qué tenemos, bueno, es que no sé por dónde ir realmente Esto tiene que arder bien, eh ¿Te imaginas? Le prende fuego y debajo de esto eh, hay algún objeto o algo. Pues molaría. Vale, por aquí tampoco tenemos nada. Yo estoy muy ciego, así que espero no, no perderme muchas cosas. Pero bueno. Eh... No te vayas, hombre. ¡No! Me he curado. Vale, eso es un problema. Ya tengo mano, por cierto. No sé si tengo ya mano o no. Pero, claro, es que le da el control, tío. Para agacharme. Creo que debería cambiar los controles de agacharme por el, del, el de curarme. Porque el de agacharme lo tengo aquí colocado. Esto creo que se abre, exacto, por el otro lado. No, el momento es que es todo obligatorio, ¿no? Mm. Llámame loco, se puede cerrar esto. O cerrarlo. No puedo cerrarlo. Es que esto es para... Para bloquear. A ver... Igual me estoy bloqueando la salida también, ¿eh? eh igual. No jodas. Vale, vale, vale. Eh... Está cerrado. Claro, y la radio ahora ya ha perdido la, la opción de hacer ¿Algo? Munición. Vale. Eh, muy bien. Esto da bastante carga. ¿Qué hago? Buena vista del castillo. Vale, vámonos, vámonos, vámonos como Pero vámonos como, cojones. Ahí se te la lleva. ¿Me abres, porfa? ¡Ay! Buenos días. Tío, tío, tío, tío, tío. Es, es chungo esto, eh. ¿Pero qué hago? Es que no, no... Que te pincho Que te corto Que te corto Que te corto, corto? Nada, me, me, me cago Me revientan aquí, ¿eh? Me revientan aquí, colega Muerto Eh, F Chatarra, ok Los demás se han ido ahora es que no quiero gastar mucha munición, tío. ¿Se acabó. Estoy demasiado cerca, tío. Hola. No puedo redu. Si hay algún superviviente, vengan a mí, a casa de Luisa, en las huertas. Superviviente. La casa de Luisa. Vale, pues bien que he cerrado esto, ¿eh? Bueno, la mano, ¿eh? Madre mía, la mano, ¿cómo la tengo? Eh... Muy guapo, ¿eh? Muy, muy guapo, sí, señor. Eh... Vale. Vale, eh... Plan sigilo a tope, ¿no? Es que me van a perseguir Que ahí hay otro Pero vamos a ver Pero me ven O no me ven No, no vendrán a sigilo también Espero que no, eh Si no me cago, tú Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver a casa de Luisa ¿Dónde está la casa de Luisa? Porque no lo sé ¿Lo ha dicho? ¿Lo ha indicado algo? Tío, que hay cuatro, ¿no? O sea, hay dos por aquí, otro por allí Otro por acá, o sea eh, Tenemos solamente 15 balas ¿El de aquí se ha ido? El de aquí se ha ido Vale, a ver si me habito un poquito a los controles No me jodas, tío Yo no he visto nada Me ha vuelto Tonto Pilla todo, pilla todo se, se Está relleno de tal ¿Puedo tal? No, no Vete, vete para abajo, vete para abajo Yo no sé ni lo que estoy haciendo, no sé si me he dejado algo ahí, pero bueno Ah, muy bien, hola, buenos días Me estoy acojonando Me estoy acojonando Que flipa Bueno, tía Adiós Vida Vale, a ver cómo se la lío Bueno, esto explota, ¿no? Vale, y esto también puede hacerlo No, es mantener A tu casa, campeón no, Vente por detrás te algo ¿Vale? vale, vale, vale, vale Yo aguanto aquí ¿Dónde estás? No me lo creo No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Eh, A ver, aquí hay mucha gente Me voy, me voy, me voy ¿Cómo me voy? No me puedo ir por aquí Me voy a cagar en todo lo que colega. Eh, abran paso, abran paso, abran paso Yo me voy Esto para mí ¿Por dónde me voy? Ah, pues no lo sé pues no lo sé. Vale, vamos a irnos por aquí. Lo que explota está bien, ¿no? ¡Mierda! Venga, para vuestra casa. Hay más, hay más. Ese tiene un marco. Ah, que me están disparando, colega. ¿Qué coño es esto? Ábrete. Man, estoy muertísimo, estoy muertísimo. Me he dado a disparar Mierda Creo que no tengo más vida, ¿no? No, no, no Estoy muertísimo, estoy muertísimo, estoy muertísimo A ver Un poco de calma Y yo esto Vale ¿Puedo hacerme otro? No, no Sí, sí, me puedo hacer dos Venga, cúrate Ah, pero que vienen aquí Cráneo de cristal Joder, colegio. Cuando no sé Por dónde tengo ¿Qué, qué? Pero y este Este es este, este más grande A ver, deja paso, porfa Entiendo que es huir Todo el rato, pero Buenos días Por ahí no es, ¿no? Vale ¿Por aquí se puede ir? ¡No! Ya me he equivocado otra vez con el control eh, Vale, no puedo ir por aquí Tío, hay mucha gente, colega Hay mucha gente, tío Estoy volviendo por donde no... ¿Sabes? ¿Sabes? Ah, que tengo un que me he dejado una escopeta vale, vale, vale, esto ya es otra cosa Despedido Despedido tú también venga esta puta castro. No, no Aparta hombre Venga, ataca Pues te ataco yo Te ataco otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, no tengo ganas Muy bien Atrás Pero quién, ¿Quién? Venga, pilla No, tío, creía que me había, me había bloqueado bien Ah, vaya, ¿pero esto qué es? No, por detrás ¿Qué dices? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Ah, que me ha echado de la casa Ha dicho despedido Me ha echado Bueno, bueno, bueno Pero ¿y esta gente? Pero a ver, a ver, a ver, a ver Yo estoy loco ahora mismo Mi padre me dice que volvieras a las 11. Y son las dos eh, Ya Se me lió ¿Qué pasa, papi? Van a esa especie de atalaya roja ahora Eh... Yo... Au yo no me estoy entrando de nada. Yo he venido aquí... ¡Qué asco de mano! Y, y no me estoy entrando de nada. Entiendo que no es la mejor opción... Buen vendaje. No es la mejor opción... Bueno. La abuela. Espera, espera. Como decía, no es la mejor opción el, el enfrentarse, pero pero vamos a seguir rebuscando A mí, déjame de rollos, vamos a, a volver a, a esta zona y tal A ver si me he dejado algo, mira, esto me lo había dejado, munición de escopeta Esto nos va a venir, que flipa, vamos a recargarla ya Tenemos cuatro balas y podemos poner cuatro del tirón, esto también, para mí este caballo está durmiendo ahí Plácidamente, por aquí ya no tenemos más nada Y esto es que estaba cerrado, tío Ah, no, es que era por el otro lado, me cago en panini Chaval, que no lo había visto <ríe> Qué pringado Pero bueno, vale, estamos subiendo A una buena altura, eh A una muy buena altura Lo que no sé es muy bien para qué Salto de fe o algo A ver, por aquí que tenemos mm, Así a priori Diría que nada, ¿no? No te caigas, ¿vale, colega? Eh, bueno, para, para escapar, ¿no? Entiendo, o sea, no, no me haré daño aquí El ajito y tal, ¿vale? Voy a, voy a investigar, mira, llegué aquí Pero no llegué a rodearlo, ¿vale? Ahora sí, perfecto Luego había otra zona por abajo, esa de ahí Vamos a investigarla y también esto Esto no se supone que podía... Ah, no, necesito una especie de palanca o algo así para abrir esto que, a ver, tú me dirás para qué cojones... Ah, bueno, hay una escalera, vale. O sea, que no se puede acceder. Entiendo, vale. Vamos a irnos para acá para terminar de pillar todo lo que haga falta. Esto no se rompe. Vale, mira, aquí teníamos otra cosa. Esto que es chatarrita. Vale, bien, bien, bien, bien. Por aquí ley, que es como una especie de moneda. Vale, y por aquí ya está. Ok, subimos. Y vamos a... Vamos a farmear un poco. Bueno, farmear. Vamos a buscar un poquito de objetos. Y vamos a intentar pillarlos todos. Esto no se puede abrir ni nada, ¿no? Vale, ok. Aquí me había cargado peña y no había recogido todo al completo. Se ha desvanecido, ¿no? Entiendo. Ah, esto también lo podía haber cerrado. Y luego por aquí tengo algo más. Y por aquí algo más. Sí, señor. Munición de pistola. Entiendo que podré llevar un máximo, ¿no? De, de munición y esas cosas. Pero bueno. Vale, me tengo que hacer un poquito más a los controles Sobre todo el tema de, de curarme y, y eso El tema de curarme, vale Esto ya lo puedo desbloquear Esta es la puerta que yo me había equivocado con la otra Por aquí no se puede ir Y vamos a ver por aquí qué más tenemos Como digo, eh, siento que La cámara está demasiado cercana no A, la, a los objetos y a todo Pero bueno Vamos a ver si por aquí me he dejado algo, o algo ha aparecido de repente, que entiendo que no, así que vámonos. Y aquí estamos de nuevo, ¿no? Esto es lo que se nos ha abierto, y a ver por aquí qué tenemos también. Por ahí está la muchacha, y por aquí he ido o no he ido. Ahora mismo se me ha olvidado, ¿no? Sí he ido, ¿no? He pillado todo esto, tal, tal, tal. Así que venga, nos volvemos. Y vamos a ver qué, qué pasa. La Pequeña... Vale, esto tiene que ser especial Está cerrado, vale Este icono ya lo había visto yo antes, ¿no? En otra puerta, así, así que será importante, señora Eh... Verás la vida y en la muerte Damos gloria ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso ¿Qué demonios? Eh, ¿me escucha? Eres tú, el padre de la niña. Ojo. Espere, habla de Rose. ¿Está aquí? <ríe> Rose, Rose. Sí. Está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? ¿Ah? ¿Ah? Madre Miranda. Es mal augurio. Ya vienen. No. Y se parte. Y Rose, ¿quién es Madre Miranda? Repica la campana. No, pero no, no cierre. Y, le, y, y dejo que cierre. Muy bien. ¿Rose está aquí? Oye. Bueno, pues me ha cerrado. Estupendo. Encuentra a Rose. Vale, a ver, Rose, ya sabemos. Nuestra bebé. Ok. Madre Miranda, entiendo que es eh, la virgen esta que, pues, que hemos visto. Y, y eso, vale, esta casa tiene pinta más o menos de importante por todos los cuadritos que tiene, una estatua Vale, vamos a ir primero a esto, vamos por orden, ¿no? Vamos, muchas, muchas plantas, ¿eh? Esto está abierto, madre mía, lugar satánico ¿Qué pasa aquí? Mucho ajo, mucho ajo Vale, entonces el ajo también es para los hombres lobos, ahora me entero A ver, hombres lobos que entiendo que serán aldeanos, ¿no? De, de aquí eh, o oh, grandes Licans Licans son los monstruos estos, monstruos lupinos de la leyenda, rezo porque devoren nuestra carne, rezo porque nos hagan pedazos, eh, buen rezo, la verdad, ¿eh? Eh, Me recuerda un poco a Pokémon. Eh, está tan confundido que se hirió a sí mismo, ¿no? Porque madre mía, chaval, súper mal de la cabeza. Una cerradura fácil de forzar. Si tuviéramos una ganzúa o algo, ¿no? Porque de momento, como que no hay no hay mucho más. Porque entiendo que esto no funciona. Ok. Aquí está Madre Miranda, entiendo. Y, y vámonos que nos vamos. Vámonos que nos vamos por aquí, ¿no? Eh, he vuelto al, al principio. ¿Dónde está la puerta? Aquí. Ahí está. Perfecto. Vale, por aquí no tenemos nada, ¿no? Eh, estupendo. Vamos a intentar investigar todo para... Eh, para pillar todos los recursos posibles. Está en normal. Menos mal que está en normal. También te digo porque V mapa. Bueno, la M también sirve, ¿no? Vale, estamos aquí. Ok. Eh, plaza, ¿no? De la doncella. Que estamos leyendo como plaza. Pero entiendo que es plaza. Eh, pero la, A no la no la leo bien. Vale, por aquí puedo mover las cosas. Mira, aquí me he dejado cosas, ¿no? Esto. Bueno, no puedo volver atrás. Entiendo que en algún momento podré. Ahora mismo esto está bloqueado. Eh, vale, pero por aquí podré volver, ¿no? o algo así esto está bloqueado, bloqueado tal vale, este es el pozo que vi yo antes ¿no? que necesitaba también otra palanca para subirlo y yo vengo de esta zona, ¿no? entiendo yo vengo de aquí, ¿o, o cómo va esto? creo que sí, ¿no? diría yo que sí que vengo de ahí eh, ok, pues de momento a seguir hacia adelante y a ver qué pasa ¿no? Eh, sitio foro de ceremonias por la izquierda eh, ok, mira, ahí tenemos otro pozo Y esta chica con la espada y un escudo Con una cabra Importante la cabra La cual pues tiene ahí una, una pequeña joya ¿no? Esto es como en el... O sea, si le disparo aquí entiendo que... Exacto ¿Lo he pillado o no lo he pillado? Sí, ¿no? Lo he pillado Ah, ahora lo he pillado Fragmento de cristal O sea, si no veo esto que se pone el fragmento de cristal, es que no lo pillo. He gastado uno de munición, pero bueno, no, no pasa nada, ¿no? Ahora un máximo de munición también entiendo. ¿Eso que es? No sé por qué, me da sensación de que es un guardado. No sé aquí cómo se guarda el juego ni nada. Esto obviamente no puedo hacerlo, necesito un artilugio. Y por aquí sí que se puede ir, ¿no? No, no se puede ir. Eh, un poquito de chatarra o de lo que sea. Y vámonos ahora, esto está cerrado también, ¿no? Sí, además está cerrado por el otro lado. Luego por aquí tenemos otra verja, pero esta tiene pinta de que no se abre ni de coña, ¿no? Cerrado por dentro, ¿vale? Pero se puede abrir, entonces. Eso está guay, ¿vale? Vamos al foro de ceremonias, que imagino que también estará cerrado ahora mismo, porque el juego, pues, quiere que vayamos hacia adelante. Y yo también. Por cierto, el juego eh, lo estoy subiendo en 4K. Eh, tenéis también unas cuantas series... En el canal ya completas de diferentes juegos Así que os la recomiendo Esto es una cabra eh, Ofrecemos estas cabras protectoras Para proteger a esta aldea y a sus habitantes Quien quiera que la rompa Sufrirá la ira de Madre Miranda Ah, Madre Miranda, ¿no? Esa es la mala, entiendo Bueno, estos serán coleccionables, ¿no? Logro desbloqueado Qué ironía, en fin Y... Ojo Ahí tenemos algo, no sé lo que es, pero tenemos algo. ¿Cómo se abre esto? Pues no lo sé. No, no, no, no, no, no no lo sé. De momento, ahí tenemos para colocar blasones, discos, algo por el estilo. Eso está abierto, ahí hay dos caminos entonces. Y por aquí, eh, ¿cómo podremos abrir esta parte? no? ¿Habrá algún tipo de, de puzzle? Entiendo que a lo mejor se encienden los farolillos cuando esto ya esté... Abierto se puede abrir Porque de momento eh, No tiene pinta para nada que pueda hacer yo Cualquier cosa, ¿no? Me voy a poner con la pistola Que me da un poquito de menos miedo Más confianza Y castillo Dim Supongo Dimitrescu que el castillo. Uh -huh. Lady Dimitrescu se supone que es la La mujer esta enorme, ¿no? Se supone Que a su vez creo que tiene hijas O algo, a lo mejor son las del cuento, ¿no? Uh, en el cuento había tres Tres criaturas, ¿no? El señor murciélago, el señor ballena... O pescadillo, un pescadito... Y el señor muerte. Luego había otro que era como una especie de caballo... Y luego... Otro más, ¿no? O sea, cinco. ¿Vale? Esto es una iglesia. ¿Vale? Madre, madre Miranda, ¿no? Esta es la que yo digo... Pero... Eh, este es un hombre lobo, ¿no? O tiene toda la pinta. Y... Una niña muerta. Es la del cuento. Y la, la, la abuela esta, ¿no? Que no hemos encontrado hace un momento. Relieve de la doncella. Vemos aquí esta especie de disco que vamos a pillar. Y ya tenemos uno, ¿no? Entiendo. Vale, me gusta. Este es el tutorial de colocar discos. ¿Qué es esto? Un mapa. Iglesia. A ver, cuando el, desa el desastre se cierne sobre la aldea, buscar los relieves. Uno está a cargo de la iglesia, el otro lo tiene Luisa Lonescu, vale, Luisa O sea, uno está a cargo en la iglesia Donde ya estamos Y luego Luisa está hacia la derecha Esto lo podemos nosotros girar así Y de puta madre eh, Buena pista que nos han dejado Nosotros estamos aquí, así que habría que salir de acá Y hacia la derecha O sea, hacia la izquierda a tope Muy bien, muy bien, Buen, buena pista Tenemos máquina, ojo, se guarda así Se guarda así, vamos a aceptar Y guardadísimo vale y por aquí abierto también eh, aquí había algo me la, me la, ah no era la cosa esta vale me rayé yo solo eh, pero no tenemos nada no voy a voy a mirar por arriba a ver si hay algún objeto o cosas así vale esto lo hemos pillado bien porque hay que estar atento yo soy mucho de dejar mis cosas por arriba porque al final uno pues no suele mirar a, al techo no vale aquí tenemos otro otro pozo bueno, ya lo abriremos, ya tal. A ver, me acerco para que en el mapa, bueno, de hecho no se ha colocado, para que en el mapa eh, se ponga, ¿no? O sea, ahora se habrá puesto en el mapa. Pues tampoco. Me encanta esto. Funciona de puta madre. Vale, esto está cerrado, no. Ya vemos que no. Interactuar, de momento nada. Eh, no sé si hay que ir por aquí. Entiendo que no. Entiendo que no. A ver por aquí, ¿qué hay más? Eso está cerrado Por aquí es por donde viene, ¿no? No viene por aquí, sí, ¿no? Por aquí justamente viene Vale, pues... Pues, pues, pues... Eso entiendo que estará también cerrado mm, De momento... Sí, ¿no? El eh, relieve de la doncella no, no sirve, lógicamente ¿Qué es esto, tío? Son como fetos o algo así, ¿no? Tendrá algún sentido, vale, aquí tendremos que venir luego Seguramente cuando pongamos los Los discos estos aquí Que ya podemos poner uno, por ejemplo Vamos a colocar uno, este aquí Ok, ah, le tenemos que dar vueltas Pues venga, vamos a colocarlo bien Así Ahí está eh, Boom, seleccionado Y nos falta el otro, el de la criatura Esta eh, Muy bien o sea, esta es como la buena, si a priori el malo, ¿no? Y la buena está ahí también. Ok. Habría que ir hacia la izquierda. O sea, habría que ir hacia esa zona, se supone. Pero vamos a ir por esta parte porque lo otro está como bloqueado. Así que desde ahí se puede ir. Y desde aquí podemos conseguir el otro. Blasón. Blasón disco. Con... Es que blasón no es. No es el nombre. Es disco. Vale. Ahí veo una cajita. Vamos a intentar recuperar. Vale, vamos a intentar ir a sigilo ¿Qué tenemos por aquí? Pólvora Vale, eh, por otra parte ¿Qué más podemos hacernos aquí en objetos y todo el rollo? Podemos crearnos pistolas Que no sé cuán, lo bien que será Esto me lo voy a pillar ya Porque me veo que muero Vale, aquí habrá trampas De sonido o algo es que claro, la caja esa es como muy interesante. Pero me voy a pegar un susto que flipa. Me gusta cómo se quita la hierba. Vale, se puede. No, si le doy a correr no, no ando más rápido agachado. Sino que me levanto y corro. Eh, está bien saber eso, eh. Está bien saber eso. De momento vamos a ir así agachado. No sé cuánto va a durar el primer capítulo. De momento un poquito más de... De hora, imagino que a lo mejor Llegamos a la hora y media o algo Cucu Esto me va a dar un mal rollo Vale, aquí está la caja Tío, tío, tío, tío Esto me da mucho mal rollo, tío Vamos a ir por el borde Tenemos una jaula por ahí eh, No voy a disparar ahora Y entiendo que si muero, muero El sonido es lo peor, gente Un buen sonido en un videojuego Vale, tendrán Molaría cargárselo a sigilo, tío eso molaría que flipas. ¡No jodas! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Por aquí no, por aquí sí. Abrir. Uy, tanto que la cierro, chica. ¿Qué haces aquí? Que no te voy a hacer. ¡Bueno! Por favor. No nos hagas nada. Vale. Tranquilos. No voy a haceros daño. Solo me alegra ver a gente normal. ¿Habéis visto a más supervivientes? No. El de la izquierda. Están en casa de Luisa. Perfecto. No responde y la puerta está cerrada. Calla, niña. Es un forastero. Oh. Debemos salir de aquí. ¿Tu padre puede andar? ¿Tu padre o el abuelo? No. Un monstruo le atacó Se está desangrando, debemos ir a casa de Luisa Shh, Silencio Veré cómo entrar Quedaos aquí, no hagáis ruido No os mováis hasta que abra la puerta A ver, me dejan la katana, ¿eh? o sea, el machete ¿Me lo deja, viejo? ¿Le puedo atacar? No, no me deja Vale, eh, me gustaría los frasquitos estos de vida La verdad que me gustaría Uh, ¿puedo irme por aquí? Sí, sí, sí, sí, sí, puedo Puedo Vale, tenemos otro pozo ¿Los pozos estos están de moda o, o soy yo? Vale, imagino que en algunos no habrá nada Puedo ir por aquí, perfecto Lo que yo buscaba, ¿y por aquí están? No, por aquí ya no Ah, pero por aquí sí eh, Esta es la casa de Luisa, entiendo que sí, ¿no? no estamos... Colando... Fluido químico y nada más. Ok. Vale. Eh... Ah, vale. Cerrar. Ok. Tenemos algo por ahí. Y esto entiendo que estaba cerrado. Ahora lo podremos abrir. Si me deja. Ahí está. Vale, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, Vamos, ahora. ¡Eh! ¡Deprisa, ¡Deprisa! No era lo que buscaban, ¿verdad? pero bueno. Ya era... ¡Hora! Bueno, no... No Eso nada. No suele confiar en nadie. Lo siento. Y hace bien. Sacó la escopeta. Te Estaremos y la a salvo. ¿Verdad? Mejor que ahí fuera seguro. Bueno, vamos ¿Eh? para adelante, ¿no? Sabes qué está pasando aquí. No tiene sentido. Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero no hay nadie. ¡Ven! Padre. Ayúdame. Tenemos que entrar. Bueno, cada uno a lo suyo. Yo de momento, esto qué es? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo funciona Acuento esto? O sea, necesito algo, espacio. lógicamente Pero no sé cómo abrirlo Por aquí hay algo y una puerta Está cerrado por dentro, ¿vale? Y por aquí nada Si yo te contara Hola, ¿hay alguien? A ti no te conocen ¡Luisa! ¡Abre, soy yo, Elena! Haber llamado antes, colega Deja de gritar te oirán los monstruos. Julian, cálmate. ¿Quién es? Un amigo. Atrás. Padre, por Dios, Julian, déjanos entrar. No, olerán la sangre nos pondrás en peligro. Mi padre se está muriendo. No es mi problema. ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo. Ah, vamos. Esta gente, esta gente son nuestros amigos. Venga, entrad. Venid por aquí. Tú no eres del pueblo. Uh, no. Soy Ethan. Julian, por favor, haz algo útil y vigila. ¿A qué esperas? Bien. Si Pero el que vigiles antiguo, a. Yo también. Entra, Ethan. Bueno, el nota el otro, es tonto, eh. Espera, voy a ver al resto. Muy bien, pues yo espero. Espero de verdad, vamos a guardar de momento. De hecho, lo podemos dejar aquí, ¿no? ¿Qué hora es? Son es la una, ¿eh? Luisa, han vuelto a colarse y... Han... Vale, mira, pues antes de... Vamos a leer esto por último y lo dejamos justo aquí. Luisa, han vuelto a colarse y se han llevado más ganado. No creo que consigamos sobrevivir al invierno. Ernest ha desaparecido, no sabemos dónde está. Es posible que Madre Miranda nos haya abandonado. Ernest será el, el nota este, el viejo, ¿no? Que que le lo hayan añadido y tal, a lo mejor sí a lo mejor no, la verdad es que no lo sé de momento, espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo tenemos nueva serie en el canal, tengo muchas ganas de continuar, la verdad, eh, mola y nada, lo dicho muchas gracias por verlo, por apoyar los vídeos recordad que en el canal tenéis más series eh, de aquí de, de diferentes juegos y demás, completadas así que nada, os animo a que le echéis un vistazo, que hay muchas, muy guapas e interesantes. Un saludo y hasta más ver, hasta más ver. Adiós.